40 años, un grupo de intelectuales se dirigió al gobierno español para pedirle que acabara con la tortura en un plazo de 70 días. Si les hubieran hecho caso, mi madre no hubiera tenido que pedirle a la policía que no entraran en mi cuarto, la noche que se llevaron a mi padre. Vimilla agarren urtean, policíak akats baten gatik atxilotu niñen duen. Legezkan posartu ziren lagun baten etxean, niatzeko gabe eta nire lagunak eta biok, tratutxarrak jasangen nituen. Tratutxar horiek frogatzen zituen dio parte bat batzegoen ere epaitegian jarri genuen salaketa, egin zen. A mi padre lo detuvieron a principios de los 80, pasó 5 días en y lo soltaron sin cargos. 20 años después le detuvieron a mi pareja, estuvo 3 días en comisaría, 7 de hospital y 9 de incomunicación. Le acusaron de un asesinato que no había cometido y estuvo 2 años en prisión preventiva. Gure kasua. Aurreco a Marca de Nafarro en Artean, a divide Chiquibat que Yago Bañues da izan. Entre 1960 y 2012, cerca de mil personas de navarros, de navarras, han sufrido torturas. La red de personas torturadas de Navarra quiere que se investiguen sus testimonios, que se reconozca lo que pasó y que no vuelva a suceder. Torturas ya se han dicho ustedes en persona, laguncha merecidutem, sor Diego. Lleguntza es que se artista tal y Batek, ha creado la gunza mateko. Artistas Navarras y Navarros que nos unimos a la petición de reconocimiento, reparación y garantía de no repetición que hace la red de personas torturadas de Navarra. Te pedimos que tú también nos apoyes y que te sumes el próximo 25 de junio, víspera del Día Internacional contra la Tortura, a la manifestación que tendrá lugar en Iruña Pamplona. Berrogoi urte Juan Díaz, dira, y tamar, es uno de los signos de tu golem gertatutakoaren memoria gordetzeko. Washington, orain bai, Bali, tortura de kim bukacera, tortura útil